No existe mejor maestro que el tiempo, que te entrega las mejores respuestas, sin necesidad de que hagas preguntas. Calma. Todo está marchando según su tiempo. Entrar en desesperación es inútil. Te saca de foco completamente y no te deja pensar con claridad. Sin embargo, este es un error que cometemos tan seguido que no nos damos cuenta. Infinidades de veces hemos actuado sin conciencia, sugestionándonos por nuestra propia mente al no tener lo que quiere cuando lo quiere. Esta es una conducta insana que puede llevar a cualquiera a la depresión. Debemos comprender que por mucho que se desee algo, si esto va a suceder, no puede forzarse. El tiempo no le pertenece a nadie. Sin embargo, se encarga de traer lo que necesitamos en el momento correcto. Es por eso que debemos ser pacientes, esforzarnos cada día más para lograr lo que queremos, ser persistentes hasta que llegue ese momento o esa oportunidad que tanto esperamos. Debemos mantenernos calmados y asumir esto, ya que es una verdad universal. Además, cuando se nos presente la oportunidad, deberemos estar atentos para reconocerla, y no dejarla pasar. Y esto solo se logra estando sereno. No desesperes. A veces el tiempo se tarda según nuestra perspectiva. Pero no existe nada más puntual que él. Todo después de un tiempo deja de importar, deja de lastimar, deja de doler. Que el tiempo cura las heridas es un dicho muy antiguo. El cual ya incluso puede sonar fastidioso cuando nos lo recuerdan pero es un dicho muy cierto. El tiempo puede hacer que el dolor más intenso, tanto físico como mental, desaparezca paulatinamente. Es curioso cómo funciona, pero algo es seguro. Debes poner de tu parte para que esto suceda, ocupar tu mente en otras actividades. Si alguien te lastimó o pasó algo de gran importancia que te sacó de balance, es normal reaccionar de manera agresiva hacia esa situación. Después de todo el plan que se tenía, no salió como lo esperado, y el esfuerzo dedicado no fue suficiente. Pero si en lugar de usar esa energía para estar enojados con el mundo, la aprovechamos para hacer algo productivo, eso que lastimaba dejará de importar. No llores, que todo llega, todo se acaba, lo que no es tuyo se marchará, y lo que sí, ahí se quedará. No hay mal que dure mil años, ni cuerpo que lo resista. Si estás pasando por algún mal momento, debes entender esa frase. Nada es eterno, y eso que te lastima se acabará en el momento menos esperado. Y si lo que estás persiguiendo es una meta, lo más probable es que ésta sí se cumpla, pero no cuando tú quieres sino cuando de verdad te convenga. A veces las cosas no suceden porque no estamos listos para ellas, y eso puede llegar a ser muy frustrante. Debemos entender que lo que es nuestro lo será por siempre y de alguna manera terminará a nuestro lado, y si resulta ser lo contrario y algo que queremos no es para nosotros, lo mejor que podemos hacer es dejar que se vaya y seguir nuestro propio camino. Si quieres aprender sobre la vida, sobre emociones, sobre el amor, historia o cualquier cosa, solo debes ver hacia atrás en el tiempo. Este resulta ser un gran maestro cuando ves lo que sucedió en él. Ahora, si tienes preguntas internas que no puedes responder con los sucesos del pasado, lo mejor que puedes hacer es ser paciente y seguir con tu vida. El tiempo se encargará de darte lo que buscas, pero debes ser consciente de que tanto la vida como el tiempo pueden ser maestros duros. Ya que yéndonos a términos académicos, te pedirán que resuelvas primero las pruebas para luego enseñarte la lección. Si tienes dudas que nadie puede responder, guárdalas en tu corazón. No necesitas decírselas a nadie. Solamente deberás esperar a que el tiempo te dé las respuestas que tanto buscas. Esto se hace complicado porque cotidianamente estamos en una competencia interna con el tiempo y siempre queremos ganarle. Intentamos llegar lo más rápido posible, comer lo más rápido posible, dormir solo lo necesario. Y dentro de ese ázaro no nos damos cuenta de las lecciones que este mal, denominado enemigo público, nos ofrece. A veces todo lo que necesitamos para que éste haga su trabajo es sentarnos a apreciar lo que tenemos. Lo que podemos ver, lo que podemos disfrutar, nunca se sabe. Quizás las respuestas que buscas vengan a ti mientras estás sentado en una roca viendo el agua de un río correr. Debemos de aprender a detener esa competencia insana y escuchar a lo que el tiempo nos quiere decir. Esto no significa que debas pasar tu vida esperando a que las cosas simplemente se den por obra y gracia del universo, que conspiró a tu favor a alinear los planetas en el orden correcto. Significa que en ocasiones es sano bajar la velocidad Respirar profundo y dejar que las cosas se encajen en su lugar, a su debido tiempo. Se puede decir que el tiempo es tímido, ya que trabaja mejor cuando no lo están mirando. Pero quizás no sepas cómo bajar la velocidad, quizás vivas la vida en el carril rápido y necesites hacer todo deprisa. Siempre hay una manera. Aunque sea media hora al día, mientras estás en un taxi o en el metro o en el bus, debes liberar tus pensamientos y prestar atención a lo que sucede a tu alrededor, Escucha la música que te alegra y dejar que ese tiempo te haga sanar y entender mejor la vida. Si crees que el tiempo no servirá de nada, si crees que lo que buscas jamás lo encontrarás o lo que te lastima nunca dejará de hacerlo, déjame decirte que estás en lo cierto, lo que pienses es lo que se materializará, dale tiempo al tiempo, aprende a verlo como un maestro aprende a escuchar cuando te susurra las lecciones si haces esto en poco tiempo encuentras todo lo que estás buscando gracias marco es evidente el mensaje que podemos expresar en este video, en esta reflexión todo está marchando a su tiempo el destino de cada persona ya está escrito tú estás aquí por una razón puede ser por casualidad Puede ser porque lo estabas buscando, pero lo que sí es cierto es que el mensaje está bien claro para ti y el destino y el universo quiere que lo escuches. Calma, amiga, calma amigo. No hay por qué forzar las cosas, no hay por qué apresurarnos en este plan tan común. Porque sí, es bastante común. Todos solemos pasar por este tipo de cosas. Así que no te preocupes, acá estamos. El tiempo es el mejor maestro de todos. No necesitas ir a tomar una clase de por qué de las cosas cuando él tienes al tiempo a tu favor. El tiempo funciona de la manera que tiene que. No te apresures, no forces las cosas. Siempre tienes que meterte en tu cabeza que todo lo que está pasando todo lo que está sucediendo, todo por lo que estás pasando, es gracias al tiempo. Gracias a lo que estás viviendo. ¿No me crees? Mira a tu alrededor. Dime, ¿qué te falta para cumplir tus sueños? Ok. Ahora bien, ¿qué necesitas para hacerlo? Trabajar, ¿verdad? ¿Y qué te consume mientras trabajas? El tiempo. ¿No es así? Entonces, hay que dejar de menospreciar. Hay que dejar de ver como cualquier cosa eso. Voy a dejarlo para mañana, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y esto no solo va en, con acciones. Esto va también enfrascado y enfocado a las cosas que puedes o quieres hacer para ti y por ti y el por qué. Siempre te repito lo mismo, amiga. Siempre te repito lo mismo. Valórate y quiérete como persona y parte de este plan tan inmenso que estamos haciendo acá en Beelifers para hacer que nuestras personas o las personas que nos siguen se valoren o se quieran es aprender a apreciar y aprender a apreciar va enfrascado y de la mano directamente con el tiempo. Aprende a apreciar tu tiempo. Eres lo más valioso que hay. Eres importante. Te quiero. Nunca lo olvides. Acá en BeLifers nos despedimos. Hasta la próxima. Y que Dios te bendiga.